Bien, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Saludar a tanta gente que nos sintoniza a esta hora y que nos sigue a través de el WhatsApp o de las redes sociales. Este es su programa de mañana en el Café Caliente. Tenemos ya la visita de Diego Hidalgo, presidente de la Asociación de Ganaderos de la Provincia de Santo de San Francisco de Macorís. Con él hablaremos de este tema que está latente. Recuerden ustedes que conversábamos en la semana de que se hizo un programa importante en el, los, el, los sabios en la Z y donde el ministro de Agricultura irrumpió y arremetió pr prácticamente contra los que decían que el gobierno lo ha abandonado y que no ha cumplido desde hace siete años con su compromiso. Buenos días Diego. Buenos días Francis. Darte las gracias. Aquí. Siempre tú dispuesto a que llevemos la mejor información. Así por es. esta vía que es tu programa Un saludo también a todos esos ganaderos del país Y especialmente de aquí de la provincia de Duarte Que se levantan día a día a producir lo, el único alimento ya. Que Hay que tomarlo desde que tú naces Así es Que es la leche Precisamente eso es lo que me da miedo a veces Tocar el tema sí. Y que nosotros nos veamos afectados entonces Que por el reclamo de, de lucha de ustedes el consumidor entonces termine pagando más. Sí, realmente es una desinformación que hay. Bien. Si nosotros hacemos los análisis que hay en campo por litro y la realidad del dólar y el alza que ha subido, que ha tenido la leche en los establecimientos comerciales a través de los planteros, ¿verdad? Sí. Y a través de, de ya cuando tú transformas la leche a queso, y a leche pasteurizada y todo eso. Mira, Francia, tú haces un ejercicio de hace siete años, ocho años para atrás, teníamos un dólar por debajo del 42, ¿verdad? Uh -huh. En ese entonces, eh, la leche se pagaba en finca, alrededor de 20, 21, 22 pesos por litro, en finca. En el mejor de los casos, en grado A, se paga más caro, porque es una leche ya que... Eh, ¿El grado A qué tiene? Mira... Tiene, está escasa de bacterias Y tiene mucho más proteína Que son los sólidos bien. Eso es lo que da un buen rendimiento Al momento de procesar la leche Sea bien. en queso o para consumo Pero bien, nosotros tenemos un dólar En ese entonces por debajo del 42 Un litro de leche En cualquier establecimiento comercial Costaba entre 43 42 pesos, 42 pesos. Qué bueno que tú Yo lo recuerdo Qué bueno que tú lo recuerdas Hoy día nosotros tenemos un litro de leche, a 62 pesos en cualquier establecimiento y cualquier planta procesadora de leche. Y muy probable no sea calidad. Exacto, allá vamos. Pero nosotros seguimos con el mismo precio en la finca. O sea, el incremento por litro en establecimiento comercial de prueba de procesamiento, siete años para acá, ha tenido un impacto de 16 pesos por litro de leche en el establecimiento de pruebas procesadas. No, pero el ganadero sigue igual en su finca. Pero con un dólar cincuenta vale 51. No, cada, cada 100 pesos tú tienes apenas para disponer en el país eh, 49 pesos. Ok. Entonces la relación es lo siguiente: los planteros, los productores de queso, tienen que resolvernos el problema a nosotros dentro de la finca y dejar los precios como están, porque ellos están cobrando hace siete años el incremento. Ahora, ¿quién tiene que entrar en ese ente regulador? El Estado Dominicano y Proconsumidor. Que es el que lo tiene controlado. Exactamente. El Estado, el Estado Dominicano, vía el Ministro de Agricultura, es el ente regulador entre los planteros y los ganaderos, guiado por el Conaleche y también guiado por la ley 180-01, que regula, todo eso regula los precios Regula fomentar lo que es la producción nacional. Me estoy Regula el etiquetado. El bueno, ministro no habla del etiquetado. No habla. Pero eso es un reclamo de los ganaderos hace años para que ustedes. Se pueda calificar la leche. Calificar la leche para que tú sepas realmente. ¿Qué es lo que estoy comprando es consumiendo? Está comprando. Entonces está, a la, a, la, está a, su, a la libertad de los industriales que te colocan la leche, que UHT, que sí, sí, en sí. un empaque que te dura muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, pues ellos están ganando bien. Sí, sí, sí, mira. Pues esos son los que estaban visitando a Danilo ayer. Ahí estaban seguro los industriales de la leche, que son los que están... Ahora que tú mientas el presidente de la República. ¿Qué ha prometido él? Nosotros no podemos ser mezquinos. Ya. En estos últimos años, el presidente ha tenido un interés marcado en el sector agropecuario. Claro, con su limitante. Con su limitante, porque ahí habrían otras cosas prioritarias que viene, se viene arrastrando de los otros años, de los otros ocho años, que fue el campo abandonado totalmente. ¿Te entiendes? Esto es sin tener que mencionar ningún político sí. partidario de mi persona. No, yo no soy político, no hago vida política. Vamos a política. permitir que doña Felicia nos traiga el cafecito, como este ah, el sí, café sí. caliente. Muy bien. Y así seguir con las informaciones. Sígueme diciendo. Buenos días. Ole, como usted. Tú reconoces que se ha hecho Muchas un gracias. esfuerzo en este momento. ¿Y por qué entonces ustedes se quejan? Si el esfuerzo se ha hecho. Hago claro la, la, la, la salvedad. <coughs> el presidente Danilo Medina... Sin tener yo que defenderlo, ni políticamente, ni, ni, ni, no, no. ni nada. ¿verdad? Porque yo me debo al sector agropecuario. Y si tú estás siendo atendido, por él, ¿sería raro que, que, lo, que lo ataque? Hay que ser claro. El presidente ha tenido una intención tremenda con el sector agropecuario. Eso no podemos dudarlo. ¿Intención? Sí, sí. No, y ha hecho. Ah, bueno. Sí, ha hecho. Ha hecho y ha tratado de viabilizar los conflictos y las cosas. Ahora, en este caso... En este caso que tenemos el, el, el problema con el ministro de Agricultura, tú tienes que saber que las importaciones no han agrupado este país. Aquí te traen leche de todos los países de Costa Rica, todos esos países por ahí te traen leche, cuartillo de leche. Oye, pero esa leche tiene que ser revisada. Tú ves que te dice por atrás cualquier cosa que tiene, proteína, de, suero, lácteo, muchísimas formas que, son, que se derivan de los lácteos. Oye, que no se puede. Que eso no es leche, leche. Eso no es leche, leche. Ellos son sinceros en lo de etiquetado. Bueno... Se sabe que te, no es leche, te leche. Pro, te dicen proteína de soya, proteína de... Todo. Pero te, nosotros queremos leche con un etiquetado que sea regulado. Y que si tú me dices que tú me vas a vender leche a 62 pesos en los mostradores de cualquier supermercado, esa leche represente que tenga una proteína eh, adecuada para que esos niños que vienen de 1 a 6 años puedan desarrollar su vida útil mentalmente en el futuro, no con una mediocridad porque le faltó una proteína al momento que la necesitaba. Y con eso que ustedes están compitiendo ahora mismo. Sí, claro. Claro, Francia. Mira, eh, nosotros estamos inundados inundado de, la, de las importaciones de leche ya que están entrando sin aranceles y todas esas cosas, pero... El ministerio de Ah, pues no se protege, pues el Estado no está protegiendo al productor local. Ese, ese es el tema, ese es el tema que si, si nosotros logramos que todo lo que diga una leche que dice que tiene seriamente el etiquetado, mira Francia, yo te juro a ti que los planteros no van a buscar el litro de leche a 30, no, lo buscarían a 32, porque la leche que se produce aquí en la República Dominicana, en el 85% es una leche grado buena para producir, Derivados de la misma Realmente nosotros tenemos una situación Que yo espero que mañana, mañana jueves sí. Vi un titular que dice, un anuncio ayer Que haber, habrá una reunión mañana Pero a... según escuché al ministro Defender con fervor Al consumidor Que no podría hacer eso en contra del consumidor es lo que tiene que asumir la ley 180-01 y convocar al Conaleche para que se regule realmente el precio en finca. Si no, los ganaderos van a desaparecer. Y aquí hay muchas intenciones de muchos empresarios de que quieren que esto sea un, un, un país de servicio, como Panamá y muchas islas de aquí del Caribe que solo prestan servicio. Mira, nosotros tenemos un caso latente, que es el caso de Venezuela. Investiguen cómo está el agropecuario en Venezuela, desde que el gobierno desatendió y expropió varias cosas, en varias fincas, en muchas fincas en Venezuela, los productores tuvieron que irse, irse al piso. En Venezuela la agropecuaria está muerta. Y así, así, pareciera que nosotros vamos por ese rumbo. Pero tú sabes que aquí, nosotros somos 58 mil ganaderos organizados. ¿Y cuánta gente depende de ahí? Pero una pregunta, cuando... En la parte lógica de la producción, a mayor producción, menor costo, eh, ¿ustedes están adaptados a una producción más eficiente que cuyos costos se reduzcan y el Estado lo pueda asumir? Porque yo lo que me preocupa es el consumidor. Right. ¿Cómo lograr que ustedes en, plan, en finca, sea a 32 o a 30, ¿Cuál es el, el objeto de ustedes? ¿Llegar a cuánto? No, mira, nosotros estamos tratando de llegar a 30 pesos. A 30 pesos. Hasta entonces, dos años. ¿Hasta dos años? Sí, gradual. Ok, que vaya en un proceso en dos, de, de graduado hasta, hasta dos, que se tope al tope de 32, exacto, de 30. De 30 pesos. De 30 pesos sí, en, dos, en años. dos años. En dos años. Es decir, aumentar el precio en dos años a 30 pesos. Y entonces, sí. ¿dónde entra la parte del Estado? que es la que no se entiende, mucha gente no la entendemos, y que pueda esto no impactar al consumidor. Sí, realmente, mira, ¿dónde entra el asunto? Primero el etiquetado, Francis. Nosotros tenemos que hacer un programa más amplio para hablarle a la gente de lo que es el etiquetado. Okay. Yo te invito a es que decir, tú me invites. que ustedes van a, a, a, a clasificar consumidores desde la producción. Sí, de que nosotros exijamos que el que, tenga calidad, el que tenga poder adquisitivo de pagar una leche A la pague el que tenga la B la, la tome no no ah. que si yo te digo a ti que te voy a vender leche que sea leche que nada de eso debe de llevar ni suero lácteo ni ni, ni soya ni soya no no es leche leche ahora el asunto viene en lo siguiente es que el Estado a través del Ministerio de Agricultura Con, el, con la leche te, te lo repito Es que tiene que regular los precios en finca Porque 2660 como el, como el ministro ha hecho Su costo de producción Ellos han hecho su costo de producción Pero vamos Vamos a hacer el costo de producción en una oficina Vamos al campo ¿Qué tú esperas semanal? Te suben la, la gasolina 10 pesos, 5 pesos te bajan uno... Sí... Pero te duran hasta ocho semanas subiéndote tres, cuatro, cinco, seis... Y en el mejor de los casos... En el mejor de los casos... Te lo dejan intacto, ¿verdad? Y la próxima semana, ¿qué pasa? Un tallazo... Ok... ¿Qué hace eso con la energía eléctrica en campo? Para friar, enfriar un litro de leche... El ministro hoy día dice... Que se enfría un litro de leche con un peso... Pero eso hace 13 años que nosotros hicimos ese cálculo... Entonces... ¿Cómo a, a un peso era que resultaba. Trece pesos. Un peso. Hace tres años. Trece años. Se enfriaba un litro de leche. ¿Y ahora? Y hoy se destapa el ministro también. Que un litro de leche. Es con un peso. Es con un peso. Entonces, ¿qué pasó? La energía no subió. La, la, la gasolina no subió. La, los combustibles. ¿qué la verdad, pasa que, con eso? La verdad que, que cuando tú quieres ver a Mundito, ponlo en un carguito. Porque el, el productor, el, el ministro era un excelente. Sí. Eh, comunicador de la defensa del productor ahora como está en, la, en el cargo eh, como que ha cambiado Sí, realmente nosotros teníamos un buen concepto del señor más Benítez somos amigos pero no sabíamos que la actitud la actitud de juez era imparcial en su persona era parcial Entiendes. entonces los industriales actualmente están disfrutando de una libertad de, de aranceles también bueno sí, realmente tú sabes que nosotros entramos libre tratado Sí, pero Aquí van a entrar cosas en el 20 Que van a entrar sin pagar nada Ahora tú lo que tienes que saber es ¿Y la producción local? ¿Qué va bueno, a pasar? Bueno, el gobierno tiene que encargarse de eso Pero tú sabes que todo lo que viene de fuera Es subsidiado por los Estados En Estados Unidos son subsidiados Bueno, Holanda Por todo. El, yo creo que Holanda es el mayor competidor de ustedes Ellos disfrutan de un subsidio permanente Los productores Ahí hay un excedente de leche en Puerto Rico Que la traen para acá ¿También? Sí, sí, la traen para acá porque ellos son subsidiados. Nosotros no tenemos esa suerte. ¿Y tú crees que la leche en Puerto Rico, con los casos de, de, de desastres naturales y la salubridad, no tenga problemas? Bueno, el Ministerio de Agricultura tiene que saber de que todo lo que vende en este país tiene que ser sano. Ellos son los responsables de eso. Ellos son los responsables de eso. ¿Y qué es lo que va a suceder mañana, Diego? Bueno, mañana se, se está convocando a un diálogo ¿Sí? con el Estado. ¿Cuáles actores van a, a intervenir, aparte del ministro de Cultura? No te sé decir. Porque realmente esto ya es una intervención del presidente de la República. Que lo resuelva. Sí, el presidente... Y yo sé, y yo tengo la mayor confianza, de que el presidente de la República Dominicana, si no va, como él anunció... Por lo menos es, va a dejar establecido... Él va a dejar esto resuelto. Yo tengo fe. En Tú que, tienes fe en eso. Sí, en que el presidente Medina... Va a resolver este problema antes de dejar el cargo. Y sin que afecte a los consumidores. Sin que consumidores. afecte a los consumidores, porque es una desinformación que hay. Y ahí que entra pro Nosotros tenemos un problema con los planteos dentro de la finca, no en los supermercados. Ya. Yeah. Que quede claro que no es en los supermercados. Es ellos, nosotros tenemos ocho años. Y control de precio tiene que entrar, porque los industriales entonces están ganándose la gran partida. Exactamente, pro consumidor y control. Y que reduzca, porque ellos están ganando demasiado. Pero el pueblo dominicano tiene que saber que nosotros bueno. los ganaderos exigimos algo dentro de la finca. No Le vamos a dar este seguimiento, momento. Diego, y espero que nos de, traiga buena noticia. Yo te invito a que me invite para que hablemos solamente del etiquetado. Pues eso va a ser la próxima semana, Dios mediano. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar ahí. Vamos a una pausa y continuamos en De Mañana.